Oh, oh, Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida al taller de postulación al concurso MIPIMES Digitales, una iniciativa impulsada por el Proinóvate del Ministerio de la Producción para apoyar a las empresas en la implementación de procesos de adopción y adaptación de tecnologías digitales que permitan incrementar su productividad y competitividad en el mercado. En la sesión de hoy queremos brindarles toda la orientación necesaria para completar correctamente sus formularios de postulación en el sistema en línea de ProInova y así ustedes puedan lograr una postulación exitosa antes del eh, primero de junio, fecha límite para el cierre de la convocatoria del concurso de MIPIMES digitales. Posteriormente a la explicación del llenado del formato en el sistema en línea, responderemos todas las consultas que tengan, así que les pedimos a quienes están conectando a través de la plataforma Zoom y a quienes están conectando a nuestra transmisión en, en nuestro Facebook, a que puedan dejar sus dudas en el chat de la plataforma Iniciemos entonces nuestro taller presentando a Álvaro Ojeda, él es especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Proinnovate, quien eh, será nuestro expositor de hoy y nos informará sobre todo lo que debemos saber para acceder a fondos de hasta 45 mil para implementar herramientas tecnológicas que ayuden a nuestras empresas a mejorar sus procesos, mejorar su relación con, con sus clientes y proveedores y acceder a nuevos mercados. Bienvenido, Álvaro, te doy el pase para que puedas iniciar tu presentación. Adelante, bienvenido. Gracias, Cristel. Eh, muy buenas tardes con todas las personas que están conectados, empresarios, emprendedores. Sí, mi nombre es Álvaro Ojeda. Hoy vamos a desarrollar eh, cómo es el llenado del formulario dentro del sistema en línea. Eh, bueno, voy a, a compartir mi pantalla para ir directamente a la presentación. A ver... Aquí estamos. Listo. Voy a, a, a apagar un momento mi, mi video, mi cámara, eh, para mejorar la velocidad, ¿Sí? Porque creo que hay problemas con la velocidad del internet. Ok. Vemos eh, cómo se presentan los proyectos. Vamos directamente a esto. Dijimos que para presentar los proyectos, Necesitamos entrar a, al sistema en línea, ¿no? y Para poder entrar al sistema en línea tenemos que ingresar a este, a esta dirección, a este link, ¿no? www.indianews.proignovate.gov.p Y adicionalmente si tuviéramos alguna consulta sobre bases, acá hay un correo. Y si hubiera alguna consulta del formulario de postulación, aquí tienen otro correo. Entonces, este, este correo del formulario es en caso de que cuando estén llenando, de repente hay algún campo que no se active o quiere ingresar una información y no les muestre el espacio. Entonces, ahí tienen que recurrir a este eh, correo. Muy bien, vamos a la siguiente. Eh, la fecha de presentación, recuerden, es el 1 de junio de 2023. Y... Aquí estamos ya en, en este el link, en esta dirección, ingenuos.preinnovate.bot.ps. Si ustedes entran a esta dirección, automáticamente les va a salir esta pantalla. ¿Sí? Esta pantalla es ya el inicio de cómo acceder al sistema en línea. Y nos dice, si ya tienes un usuario creado en el sistema en línea, donde estás completando tu formulario de postulación, dale clic al botón acceder, ¿no? Entonces normalmente cuando ya inician pueden dar la opción de que se grabe el usuario y contraseña y simplemente van a poder acceder a los datos eh, eh, que estaban eh, llenando, ¿no? Este es en el caso si ya tuviéramos acceso, o sea, ten, tuviéramos un usuario y una clave para poder acceder. Ahora eh, en caso nos hayamos olvidado la contraseña, debemos dar el clic en el, en el botón olvidé mi contraseña, ¿no? Y nos va a salir esta pantalla para poder recuperar la contraseña. Entonces, debo de ingresar el correo electrónico al cual quiero que me envíe eh, las credenciales para acceder nuevamente y debo poner que no soy un robot y envío este correo. Ahora... Si yo todavía no me he registrado, es la primera vez que voy a postular, entonces debo de dar clic en este botón, registrarme ahora, ¿No? O regístrate ahora. Hago clic en este botón y automáticamente me debe salir esta pantalla, ¿No? Donde debo de completar los datos, como mi DNI, el número de documento, nombres, apellidos, el número de celular, un correo electrónico, una contraseña, debo confirmar esa contraseña algunas preguntas de cómo nos conociste, de cuándo nos conoces, y no soy un robot, y enviar ese registro, ¿no? Al enviar este registro nos debe llegar al correo que hemos registrado aquí, ya eh, una, un aviso, ¿No? De que nuestra cuenta ya cuenta con una clave temporal, ¿No? Ya podemos activar, ¿eh? entonces este mensaje les debe llegar a su correo para que puedan activar su cuenta. Entonces hacemos clic en activación de cuenta y automáticamente nos debe aparecer esta pantalla, ¿no? Donde eh, tal vez les pida nuevamente ingresar su usuario y contraseña o tal vez pueda ingresar directamente, ¿no? Entonces en algunos casos si les pide ingresar de nuevo, en algunos casos va directamente a esta pantalla. Y debemos hacer clic en este menú. En esta esquina hay un menú, hay unas barritas. En ese menú hacemos clic para activar el ingreso y nos va a mostrar estas opciones, ¿no? Sistema en línea, soporte en línea y postulación de proyecto. Entonces le damos un clic en postulación de proyecto y nos despliega este menú. Entonces nos vamos a ir a mis proyectos. Damos en clic a mis proyectos y nos aparece este, esta pantalla, ¿No? Mis postulaciones, crear nuevo proyecto, ¿No? Entonces, haz clic en nuevo proyecto, crear nuevo, hago clic y me dice a dónde quiero eh, postular, ¿no? Entonces, aquí van a aparecer los concursos que están, digamos, activos, ¿No? Aquí hay varios concursos que están activos, pero yo quiero ir a proyectos de mi digitales y le doy clic en esta en este botón. Muy bien, entonces yo para poder simular el ingreso, he presentado esto y ahora me voy a ir a pantalla donde sí está el sistema en línea. Entonces voy a salir, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente ya el ingreso del sistema en línea. A ver, un momento, vamos a compartir nuevamente pantalla. Y aquí yo ya estoy en el sistema en línea. Esto es lo que me va a aparecer en el formulario. ¿no? Yo ya ingresé. Incluso ya me asignaron un código. Este es el código de proyecto. Con ese código es el cual van a trabajar Toda la redacción, la elaboración del proyecto y también ese código, con este código me va a salir los resultados, ¿no? Entonces vemos que tenemos eh, cinco secciones. Vamos a tratar de agrandar un poquito más. Muy bien, acá tenemos las cinco secciones, ¿No? Una sección A, una sección B, C, D y E. Entonces, la primera parte de la sección A nos pide datos generales del proyecto. Recuerden que, bueno, aquí yo estaba haciendo una prueba del formulario. Le he puesto cualquier nombre a mi proyecto. Para poner el nombre, siempre irnos a este laticito, ¿No? A este botón editar. Entonces, aquí digitamos el nombre que queremos poner a nuestro proyecto. Y ponemos siempre grabar, ¿No? Grabar la información que estamos ingresando. La duración del proyecto, según las bases, es hasta 11 meses. También igual ahí ingresamos. Aquí eh, me parece que es un error. Acá debe ser 11. Grabar. Ahí están los, los datos, 11. Y luego tenemos información de la entidad solicitante. ¿Quién es la entidad solicitante? En este caso es la empresa que pertenece a ustedes, ustedes son la, la entidad solicitante, ¿no? Entonces vamos a ingresar aquí el RUC, ¿no? Ahí, ahí hay un RUC, nombre de la entidad, bueno, yo ya puse el RUC de mi, de mi empresa, estoy suponiendo que como entidad ingreso como Ministerio de Cultura, y pongo los datos que me piden, ¿no? ¿Qué tipo de entidad es una empresa? Si es una, una empresa, una pequeña, la dirección, en dónde está ubicada, la fecha de constitución, el teléfono, un correo, si tuviéramos página web, ingresamos. Aquí el SIU normalmente jala de manera automática. ¿no? Si no jalara de manera automática, siempre va a haber una opción acá, de acuerdo a cómo nos hemos inscrito en SUNAR. Recuerden que esta información lo jala directamente de SUNAR. Y ponemos cargar el SIU. Aplicamos este botón para que pueda aparecer. Luego, en eh, sector, eh, ¿Qué sector somos? En este caso, eh, como ejemplo, yo he puesto sector público, pero normalmente el concurso está dirigido al sector privado. Si es una sociedad de beneficio, de interés colectivo, si es BIC, pongo sí. Si no es BIC, pongo no. Recuerden que si es una empresa BIC, tiene un 15% de puntaje adicional, simplemente por el hecho de ser constituida como una empresa BIC. Eso también está en las bases. Número de trabajadores en el año 2022. Ojo, es la información del año anterior, ¿No? Toda la información que se va a trabajar como ventas trabajadores es del año anterior. Número de partida a registrar las ventas anuales, y aquí hay algunas eh, indicaciones e información que tengo. Las ventas anuales también son de acuerdo al año del 2022. Muy bien, pongo grabar y esta información ya me sale aquí como entidad solicitante. ¿no? Entonces, eh, si eso es una eh, sociedad de interés eh, colectivo, ¿no? si he marcado sí, debo ingresar acá un sustento, ¿no? adjuntar un sustento, lo de la constitución. Si marco o no, no es obligatorio indicar o adjuntar nada. El representante legal, de igual manera, se si ingresa aquí como el número de documento, DNI. Aquí voy a digitar el número de documento y me jala automáticamente datos que están registrados, en este caso en Remier. Y si me pide algunos datos adicionales, voy llenando, ¿No? Como dirección, distrito, y voy poniendo grabar. Entonces, este es el representante de la entidad solicitante. Luego me va a pedir datos del coordinador general y administrativo del proyecto. Entonces, primero aquí, datos del coordinador general. Dice que el, el coordinador general eh, es recomendable que sea una persona que tenga, digamos, poderes, ¿no? Para la toma de decisiones Y qué mejor que el representante legal de la entidad que tiene esos poderes. Entonces yo puedo ingresar al mismo representante como el coordinador. ¿no? Entonces jalo con el DNI, pongo el número del DNI, y automáticamente entra, me va a jalar la información que está viendo. De repente van a pedir que eh, esto obviamente no está registrado de repente ni en remies, ni en suna, la especialidad, ¿no? ¿En qué son especialistas, qué profesión tiene ese coordinador, qué número de teléfono, qué funciones técnicas va a hacer dentro del proyecto? Acá había puesto una, pueden poner más, qué tiempo de dedicación le va a brindar en porcentajes, el 100, 20, 30, he puesto el 80%, grabamos y ya queda la información. Acá vamos a adjuntar el cv de acuerdo al anexo 7 de este coordinador general. Luego también nos pide los datos del coordinador administrativo. En las bases también nos dice que el coordinador administrativo puede hacer el, el coordinador general, puede cumplir ambas funciones, ¿no? Si es que no hay otra persona, puede ser. Entonces ingreso los datos del coordinador administrativo, en este caso el DNI va a ser el mismo número, dígito, y automáticamente me carga información, ¿no? Entonces acá la profesión, la especialidad, el número de teléfono, la educación, los mismos datos. Y cargo el Cve de acuerdo al anexo 7, ¿no? Luego me pide equipo técnico del proyecto. Entre eh, paréntesis nos dice debe ser el coordinador general y el recurso humano de la entidad solicitante. Como el coordinador general ya está aquí arriba yo ya no voy a ingresar al coordinador general. Lo único que voy a ingresar es al recurso humano de la entidad solicitante. ¿Y qué nos dice las bases? Las bases nos dicen que este, este recurso humano de la entidad solicitante es quien va a, digamos, hacer labores de apoyo al diagnosticador. ¿Y qué, a quién se sugiere que sea? Se sugiere que sea pues a una persona, a un profesional, un técnico, un trabajador de la entidad solicitante, es decir, de la empresa, que conozca a profundidad todas las áreas. ¿no? Siempre hay una persona de confianza o el más antiguo que conozca todas las áreas. ¿Por qué digo que conozca todas las áreas? Porque el diagnosticador, cuando se hace la, la primera fase del proyecto, que es el diagnóstico, este diagnosticador va a necesitar información. ¿No? Eh, va a necesitar información de cómo son de repente los procesos de producción, los procesos de servicio, los procesos de comercialización, de acuerdo al rubro de la empresa. Y esta persona es quien va a alimentar de información a ese diagnosticador. ¿no? En este caso se propone que sea esta persona. Ojo, no es necesario que tenga conocimientos del sistema, pero se puso acá que esta persona tiene conocimientos, pero no es necesario que tenga conocimientos si es necesario que conozca a profundidad el funcionamiento de la empresa, ¿No? Y la dedicación que se le debe dar, simplemente acá se pone el DNI y va a cargar la información y se debe de adjuntar el CV de esta persona, ¿No? Entonces acá está adjuntado el CV. Muy bien, ya tenemos, digamos, la primera parte hasta la A3. Ahí no hay problema, es información muy eh, simple que la tenemos a la mano. Y aquí sí nos dice que para hacer el diagnóstico, recuerden en las bases, nos dice que nosotros debemos de proponer dentro del formulario de postulación, esto está en los anexos, ojo, hay que revisarte en los anexos, hay que proponer a una entidad o persona que va a hacer el diagnóstico ¿no? y debe cumplir requisitos. Ahora no vamos a ver, o tal vez si nos da tiempo al último, podemos ver los requisitos, pero que también está en las bases, ojo. Y qué requisitos eh, de, debe cumplir, ¿no? Eso está en la base. Entonces, si es una entidad consultora, es decir, si es una persona jurídica que me hace el diagnóstico, voy a tener que llenar toda esta sección A4, ¿no? ¿Y qué me piden la sección A4? Me piden, eh, digamos, la entidad, debo poner acá un RU. Bueno, no me va a permitir porque he llenado yo la A5. ¿no? Es una de dos. O bien llenas como persona jurídica. O la A5, que es tu consultor, no es una persona jurídica, sino es una persona natural. Antes de entrar a la persona natural, vamos a explicar si fuese jurídica, qué debe de ingresar. ¿no? Primero, el RUC de esta persona jurídica, cuando inició actividades, el, el tiempo de funcionamiento, al cerrar la convocatoria, un teléfono, debe adjuntar, ojo, la ficha RUC, es importante, adjuntar la ficha RUC de esta consultora. Luego pide una experiencia específica de la persona jurídica según el numeral 35. Hay que leer el numeral 35 a las bases. Nos pide qué experiencia específica. Es decir, si ya ha he hecho anteriormente diagnósticos o implementaciones, re, información referida a eso está en el numeral 35 a las bases. ¿no? Luego debo adjuntar. Si yo digo que esta persona jurídica tiene pues cinco eh, proyectos que haya trabajado para distintas empresas, entonces voy a llenar aquí. ¿Para qué cliente? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo terminó? Automáticamente me va a calcular un tiempo, porque se pide, ojo, que debe tener un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo mínimo de experiencia. Y aquí dice, adjuntar un documento por cada experiencia. Si yo he registrado 10 experiencias, debe haber un documento por cada experiencia. Puede ser un contrato, puede ser eh, de repente un recibo, una factura donde detalle que he brindado realmente ese servicio, ¿No? Entonces, eso hay, hay que apuntar. Ahora, como es una persona jurídica, esta persona jurídica puede tener un staff de consultores, pueden ser cinco, o diez, y me va a designar a uno para el que, a, para que me haga el diagnóstico, ¿No? Entonces, yo necesito saber quién es el consultor designado, ¿No? Datos del consultor experto que es trabajador, ojo, cuando dice trabajador, no es de la entidad solicitante, sino trabajador de esta persona jurídica que hace el diagnóstico entonces, por eso dice trabajador para diagnóstico designado por la entidad consultora entonces igual aquí me debe de dar con el DNI, nombre completo tipo de documento eh, el celular eh, en este caso la fecha de nacimiento el teléfono personal, qué funciones va a realizar y qué tiempo le va a dedicar a diagnóstico en obra y me piden luego estudios. ¿Qué estudios tiene ese, esa persona, ese consultor experto, ¿no? ¿Qué estudios, dónde estudiado, en qué país? Si es por el país, ¿Qué nivel alcanzó? Si es un grado, título, un diploma, la fecha de inicio, fecha de término. Y también, esto antes no se pedía, pero ahora sí se va a pedir que va a tener que adjuntar un documento eh, por cada estudio registrado. Si esta persona dice que es. Un ingeniero de sistemas pues tendrá que adjuntar su título. Si dice que tiene una maestría, una especialidad o un diplomado respecto a tecnologías de información o lo que indique las bases en el número 35, pues deberá de adjuntar esos documentos que respalden estos estudios. ¿no? Y terminando este A4, esta persona debe de verse registrado eh, con la entidad consultora y su... Eh, Diagnosticador designado debe haberse registrado en este link, ¿no? Este link de eh, registro de consultores, ¿no? Ver el número del 31 de las bases. Dice. Y adjuntamos el PDF que se ha, a, a, digamos, a, a registrado, ¿no? Entonces acá deben de, de adjuntar. Muy bien, eso es siempre y cuando sea una persona jurídica que nos haga el diagnóstico. Todas las cuatro llenas. Ojo, si no llenan, parte de esta, eh, digamos, no adjunta documentos, no van a poder enviar el proyecto porque les va a salir en verificar qué falta, ¿no? Muy bien, pero si mi consultor de diagnóstico es una persona natural, lleno la A5, ya no voy a ver la A4, porque esto es para persona jurídica. Si es una persona natural, me voy directamente a la A5, ¿No? Entonces, Aquí nos preguntan, por ejemplo, ¿Quién hace el diagnóstico? Aquí yo ya he cargado a una persona y ¿Cómo se carga? Con el botón editar, me va a pedir el número del DNI, digito el número del DNI y automáticamente me jala sus datos, ¿no? Entonces aquí ya están, estos son los datos de este consultor, le he puesto que voy a dedicar 40 horas a hacer esta, este diagnóstico, y también debe de registrar qué estudios tiene, ¿no? Esta persona tiene estudios de administración de la Universidad Católica y tiene un título, ¿no? Y cuando iniciaba en 2006 se terminaba en 2011 y me debe adjuntar el título de esa persona, ¿no? De sus estudios. Ahora también nos pide experiencia profesional, ver número 35. Nos dice que debe tener una experiencia, ¿no? De cinco años. Ojo, la experiencia profesional no es igual a la experiencia específica la experiencia profesional puede ser de cualquier otro tipo de trabajo que no necesariamente sea o que tenga que ver con diagnósticos o implementación de tecnologías puede haber hecho otro tipo de labores en otras empresas y puede cargar esa información ¿no? acá ha he hecho una consultoría aquí de 10 años bueno 10 años como un ejemplo y lo que se pide es que tenga 5 años entonces ya con esto Cumplido, pero me debe cargar ese documento de ese trabajo, ¿no? Ahora, también se pide una experiencia específica, es decir, qué tipo de consultoría ha hecho aquí, si sí es referida exclusivamente a lo que son diagnósticos o e implementaciones tecnológicas. Entonces, también eso está en el número 35 a las bases. Revisen qué dice el número 35 y de acuerdo a ello se carga esta experiencia, ¿no? Entonces, quién ha sido el cliente, fecha de inicio, fecha de fin y ahí tiene los cuatro años, y debe adjuntar un documento que demuestre que sí, efectivamente, ha hecho ese trabajo, ¿No? Y también los documentos están en este numeral 35 las que puede ser un certificado de trabajo, puede ser un recibo honorario, horarios una constancia de trabajo, un contrato, es decir, hay infinidad de documentos con los cuales se puede demostrar, pero que deben estar especificados la experiencia, ¿No? y al finalizar debe registrarse en el registro de consultores como persona natural y el PF que le envía el correo debe adjuntarlo aquí muy bien, digamos la parte más complicada yo creo que sería conseguir al consultor y ingresar toda esta información por lo demás es simplemente es como llenar un formulario con información de la empresa ¿no? entonces ya hemos concluido toda la primera parte que es la sección A vamos a la sección B Miren bien esta advertencia, ¿No? Esta advertencia dice analizar muy bien las preguntas antes de responder. Lean bien esta advertencia, oh, porque nos ha llegado correos diciendo, por favor, que les volvamos a abrir el formulario de la sección B, cosa que ya no se puede, ¿No? Porque acá dice, una vez respondida la pregunta, ya no puede cambiar sus respuestas, ni se le habilitará nuevamente la encuesta. Cabe resaltar que el cuestionario tiene condicionales y dependiendo de las respuestas que haya brindando se le habitará una pregunta u otra. Esto solo aplica a esta sección B. ¿Para qué sirve esta sección B? Con, este es un autodiagnóstico para ver en qué nivel de digitalización está su empresa. Ojo, en las bases también dice que los niveles de la digitalización son del 0 al 3 y los que estén en 0 no van a poder ser elegibles. Solamente son elegibles los que estén en un nivel del 1 al 3, ¿no? Y aquí hay preguntas sobre el nivel de madurez. Nuevamente aquí hay una sección 0. Si en su misma empresa usan tablets, celulares, computadoras, aplicaciones o internet para trabajar, simplemente responder sí o no. Bueno, acá no me salen las opciones porque ya está completa la encuesta. Es cada una de estas es responder. Acá no van a tener ningún problema. Simplemente responder a lo que te piden, ¿No? Pero sí eh, con este resultado, aquí va a dar un resultado si está en un nivel 0, si está en un nivel 1, 2, 3, entonces es parte de la evaluación, ¿No? Entonces tenemos 5, eh, bueno, eh, con la sección 8 son eh, 60 eh, preguntas, ¿No? Entonces, por ejemplo, este, este resultado, ojo, lo puedo ver yo, eh, pero ustedes no lo van a poder ver el evaluador si lo puede ver. Entonces, esta empresa está a un nivel 1, porque han respondido esta cantidad ¿no? de, de, de, de respuestas. Entonces, aquí no me voy a explayar mucho, porque simplemente es una, una encuesta para saber el nivel, pero que es parte también de la evaluación. Vamos a la sección C. Igual, la, sec la sección C está dividida de acuerdo a las partes, digamos, vamos a ponerlo así, eh, que habrían en una entidad, en una empresa, ¿no? Entonces desarrolla prácticas de gestión. La empresa realiza la planificación estratégica anual simplemente a responder sí o no. ¿no? Acá hay dos dos eh, dos alternativas. Entonces acá tampoco van a tener problemas porque simplemente es responder promedio de número de trabajadores del 2021 2022. Cuando le da número de trabajadores por año, ojo, no se refiere solamente a los que están en planilla. tiene no muchas preguntas. Tienen que estar en planilla, no necesariamente. También el equipo técnico no es necesario que estén en planilla. Si están en otro régimen, de repente reciben horarios, eh, pero si es trabajado la empresa, eso sí debe ser trabajado a la empresa, pueden considerarlo como trabajado. ¿no? La empresa cuenta con sistemas para la medición de desempeño del colaborador. Bueno, ahí, ahí eh, ponen no, en este caso no tiene esta empresa. La empresa implementa modelos de innovación. Entonces no va a tener problema porque simplemente responder sí o no. Preguntas de desarrollo capital humano, eh, luego tenemos de desarrollo informático. Ojo, también hay empresas que solamente se dedican a la comercialización. Por ejemplo, que dice, ¿Cuántas horas de capacitación reciben los trabajadores de producción? Se nos preguntan, oye, mi empresa es de comercialización, yo no produzco nada. Hay que adecuar. Yo puedo tomar este término como producción, de repente dentro de mi área de producción ¿Qué es producción dentro de, dentro de una empresa de comercialización? Será pues quien hace de repente la mayor cantidad de ventas, colocaciones entonces yo tengo que adecuar las preguntas al tipo de empresa que tengo si ustedes lo dejan en blanco lo más probable es que no van a poder enviar hay que llenar, por eso digo adecuar las preguntas de acuerdo al tipo de empresa que tenemos, desarrollo informático acá hay empresas, preguntas de desarrollo comercial eh, luego tenemos de desarrollo operacional y tenemos preguntas referidas a, eh, bueno, ahí, ahí están ya todas las áreas, ¿no? Ahora los objetivos, ¿no? Esto también es importante, ¿no? ¿Qué objetivos o propósito general tiene su proyecto, no? Acá, por ejemplo, no así bien simple vender más. Y el resultado es que incremento de ventas del 10%. Ustedes obviamente tienen que poner objetivos un poco más elaborados y resultados finales más elaborados, ¿no? ¿Dónde ingreso esta información? En el botoncito que me dice editar, ¿no? Actividades para la sostenibilidad ambiental. Ojo, esta es importante, esta pregunta. me voy a detener acá un momento. Esto, actividades para la sostenibilidad ambiental y adaptación en cambio climático... Esta, según las bases y los criterios de evaluación, no es obligatorio que responda. ¿sí? No es obligatorio. Pueden dejarla en blanco. Pero si ustedes desean ganar un 15% adicional de petaje, es un adicional, por eso fuera del 100%, es un adicional. Deberían de ingresar información si es que la empresa va a hacer actividades de sostenibilidad ambiental. Entonces, aquí nos dice, proponga algunas actividades para sostenibilidad ambiental, mitigación o adaptación al cambio climático que pueda realizar de acuerdo a su alcance o capacidad de la empresa. Esto no necesariamente debe estar sujeto a un presupuesto, pero sí debe estar sustentado con un procedimiento de acciones concretas, ¿no? Entonces, esto sí debemos ingresar los que quieran ganar ese puntaje, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto, eh, esto depende de ustedes si llenan o no luego actividades, eh, el cronograma de actividades, ¿No? Entonces acá también llenar tres, cuatro actividades, yo voy a llenar una por ejemplo, en el diagnóstico hago una reunión, una de medida es una sesión, cantidad dos sesiones, lo hago eso en el mes uno del año uno, y la otra que es la implementación, acá hago consultoría, horas cuatro, ustedes pueden llenar más, ojo, más actividades, eso eh cómo lo están planeando, ¿No? En el caso por la explicación, yo he llenado muy rápidamente esto, pero esa es la manera de llenar, yo puedo aquí seguir sumando, ¿No? Puedo seguir sumando más actividades, pongo más, y me va a salir otro casillo, no más actividades de acuerdo, digamos, a, a hitos o o de repente eh, a, a las fases, ¿No? Que tiene el proyecto, en este caso es diagnóstico, implementación en diagnóstico, ¿Cuántas actividades van a considerar? ¿Qué actividades principales pueden ser el diagnóstico? Normalmente el diagnóstico se hace cuando ya el proyecto haya, ha ganado, ¿Cierto? Eso es lo que dice la base. Los primeros cinco mil soles pasé el diagnóstico. Ahora yo no les voy a pedir un diagnóstico. Lo que les estoy pidiendo es información como que vayan previendo qué actividades van a hacer dentro del diagnóstico. Reuniones, charlas, capacitaciones, no sé. Eso de, de repente... El, mayor información les puede dar la persona que propone el diagnóstico, pues él tiene una metodología, ¿No? Cómo va a trabajar, qué actividades propone. Y en la implementación, obviamente, también de manera general, tres, cuatro actividades muy generales que se basan en la implementación, ¿no? Luego el resumen del proyecto, acá voy a contar PPT, cinco PPT es de lo más importante, es como que ustedes van a exponer su tesis y en esas cinco el PPT debe estar lo más importante que saquen de este proyecto. O sea, no, no van a poner información que no está escrita dentro del proyecto. Debe ser información que está dentro de su formulario. No hay una metodología, no hay un modelo. Invéntense ustedes la PPT que quieran, pero háganlo muy simple. ¿no? Cinco PPTs con toda la información que crean que el evaluador debe verlo muy rápidamente. Luego tenemos eh, la sección D, que es de presupuesto. Aquí, tal como nos indica las bases, Proinnovate, ¿Cómo llenamos esto? No? Aquí hacemos clic, diagnóstico, el costo unitario. Proinnovate nos otorga hasta 5.000 soles para hacer el diagnóstico. ¿no? Puedo pedir mil puedo pedir 3.000, de acuerdo a la negociación que tengan con la persona futura que hace el diagnóstico. Eh, no es necesario aporte monetario ni no monetario en esta, eh, en esta primera parte. Los 5.000 te lo brinda eh, con eh, Prinovate, ¿no? Recursos no reembolsables. Es importante acá eh, enlazar, ¿no? De este componente 1, el diagnóstico, ¿qué actividades contempla? ¿Qué actividades contempla esos 5.000 en el componente 1? Entonces, reunión, ¿de dónde jala esta? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto en actividades? Está jalando de aquí abajo. Nos jala de aquí. Aquí había puesto actividad reunión. Si aquí hubiese otro tipo de actividades, esas mismas actividades se van a mostrar dentro de este presupuesto. Entonces solamente es a uno, por eso que dice reunión. Entonces simplemente hacer el check. No puedo poner consultoría porque este es el componente 2. Componente 2 es implementación. Acá me está diciendo diagnóstico. Mi componente 1 es diagnóstico. Todas las actividades de diagnóstico que consideraban que actividades van a salir acá y le hago check. Activo con un check, ¿no? Muy bien, grabamos. Y acá ya tengo la información del diagnóstico. General, son los cinco mil. Ahora, para la implementación, simplemente me, me piden el monto total, ¿No? No me piden por partida, como en otros concursos, en otros proyectos. Entonces, gastos para la implementación. Eh, vamos a eh, suponer, bueno, no me, me está cargando. Aquí está. Eh, vamos a suponer que el costo eh, unitario de toda la implementación es 50.000. ¿Ya? Pero Innovate me dice que me da hasta, eh, hasta los eh, 40.000 sol para implementación. En este caso no voy a pedir mil, voy a pedir mil. ¿No? Mi aporte monetario va a ser de 10.000 mil y mi mo no monetario va a ser de cinco mil. Y voy a la actividad de consultoría, es una actividad de este componente, y grabo. Entonces, esa sí es así de simple, pero esos porcentajes, dice Proinnovate, te brinda hasta el 75%. ¿No es cierto? Hasta el 75%. ¿De dónde saco esa, es, esa información? De las bases, ¿no? en las bases, este, me, me indica estos porcentajes. Entonces, nos vamos eh, a, a corroborar eso, y simplemente aquí voy a, a tener que validar esos porcentajes. Si yo pido acá 60.000, seguramente al momento de validar, me va a decir que estoy pidiendo más de lo debido, ¿No? Al momento de verificar. Acá hacemos la verificación, ¿No? Verificamos, por ejemplo, acá a ver, bueno, el C53 me dice que me falta llenar, ¿No? Entonces esto es para que me ponga aquí qué cosa me falta llenar. Y muy bien, el costo total de mi implementación es 50.000, de los cuales pido a ProInnova de 35.000, yo voy a poner 10.000 y con no monetario son los 5.000. Y aquí está eh, el, el aporte eh, monetario, en este caso para eh, este proyecto, ¿No? Entonces, tengo acá, si tengo la duda, nos vamos acá a las bases, voy a dejar de compartir un momento y nos vamos a revisar esa información de dónde debo sacarlas, debo sacarla de las bases, ¿No es cierto? Entonces, siempre revisando las bases. Voy a proyectar las bases para validar si la información que estoy colocando está bien. Entonces, voy a proyectar nuevamente mi pantalla mostrándoles las bases. A ver. Aquí, aquí tenemos las bases. Entonces, efectivamente, aquí me dice de que Proinnovate me brinda hasta 40.000 soles, ¿no? Ay, no, aquí era 70%, ¿no? Dependiendo de mis ventas. o oh, si mis ventas son entre 13 UITs y 1.700 UITs, eh, es, esos 40 mil se convierten en 70%, no era el 75, era el 70%, ¿no? Me estoy confundiendo con data de, de otro concurso. En este caso, mis pymes digitales es hasta 70%. Y el cofinanciamiento es 30%. Pero si mi empresa es más grande y vendo entre 1.700 y 2.300 UITs, esos 40 se convierten en el 50%, ¿no? Y el otro 50% lo debe poner entidad solicitante con estos porcentajes, ¿No? Por eso que es tan importante revisar las bases cuando estoy llenando este formulario de postulación. Pues te me da en esta, en, en la parte de implementación, en esta fase, hasta 40.000 eh, nuevos soles, ¿No? Y en la parte de diagnóstico me da hasta un monto de 5.000, ¿No? Entonces, aquí tenemos los porcentajes, ¿No? hasta el 70 y acá hasta el 50 de acuerdo a mis ventas muy bien voy a dejar de compartir para irme nuevamente al formulario de postulación que estuvimos llenando y aquí le doy compartir muy bien entonces aquí como resumen como resumen me presenta esto ¿no? que yo estoy pidiendo 40.000 mil mis aportes son estos y eso queda eh, eh, en el proyecto. Ojo, si eh, yo he llenado información y gano con esta información, posteriormente ya no voy a poder cambiar. Es decir, ah, hay personas que de repente se equivocan o pidieron o, o dijeron que no sé qué, quieren menos de lo que o, o les va a costar más o pu pusieron más aporte aquí, al final dijeron no, quiero bajar mi aporte. Esos cambios sí no se van a poder realizar los cambios es realizarlos antes de enviar el formulario de postulación. Revisen bien lo que están enviando, por eso que es necesario enviar o llenar esto mucho antes de la fecha final, ¿No? no voy a llenar el mismo primero de junio, no de la mañana empiezo a llenar, ahí va a suceder que me voy a equivocar y lo más probable es que de repente envío con errores y eso después ya no se puede cambiar, tienen que asumirlo. Muy bien, la parte D es solamente presupuesto, ¿no? Es bien simple. La sección E es todavía más simple. Simplemente voy a, a ingresar la lista de chequeos requisitos legales que está en el anexo 6, donde me indica que debo poner un cheque a todo lo que cumplo y firmarlo, si es posible poner un sellito, escanearlo, de firmarlo de puño de letra, escanearlo y adjuntarlo aquí. Copla de creación jurada del último año 2022 del ejercicio fiscal. Eso también me da su nado, ¿no? después de haber declarado también lo tengo. Ahora, ¿qué pasa si estoy en un régimen especial que yo no declaro, no es mi obligación declarar? Pues puedo ingresar el reporte tributario. ¿Qué es lo que queremos nosotros, eh, digamos, eh, de esta información, de esta declaración? Saber tus ventas del 2022, que cumple los requisitos, que hayas vendido más de tres suites y eso. Yo lo puedo ver en tu reporte tributario. ¿Cómo saco un reporte tributario? Pues dentro de la página de SUNAT, pongo en el buscador reporte tributario y me da los pasos y me va a dar automáticamente esa información, ¿No? Entonces es importante ello, adjunto mi reporte tributario o la copia de la declaración jurada del último año 2022. Luego la declaración jurada del equipo técnico que se compromete a respetar resultados, también igual ingreso la información. Eh, firma por cada uno, si son tres personas o dos en el equipo, ingreso esta información. Y ya mi formulario estaría completo. Acá me sale verificar, es eh, la C53, ¿no? La C53 me dice que no hay información y que debo completar. Entonces me sirve para eso C53. Aquí efectivamente hay información que me falta ingresar, ¿no? Entonces debo completar para poder ingresar. Entonces, también no se olvide de llenar esta encuesta de satisfacción. Mi formulario está a un 99.57%. Para poderlo enviar, debe estar al 100%, ¿no? Entonces, ahorita yo no puedo enviar porque justamente me falta ingresar esto, ¿no? C53. Ahora, el, el formato de proyecto te reconoce información que falta ingresar, ¿no? Vacíos. Pero este no me dice si la información que he ingresado está bien o mal. La calidad de información obviamente va a depender de quién llene este formulario. Muy bien, eso sería el llenado del formulario. Es muy simple. Lo hemos hecho en 45 minutos. Y eh, la idea es que ustedes empiecen a llenar con anticipación para que no tengan problemas. Muy bien, ahora si es que hay eh, algunas consultas para responderlas. Perfecto, Álvaro, muchas gracias por tu presentación. Tenemos varias consultas en el chat, eh, algunas enfocadas al tema de quiénes pueden postular, pero también hay, hay preguntas enfocadas a cómo elegir a la entidad que va a, que va a ayudar a la empresa a, eh, a, en la etapa de diagnóstico y también respecto a la entidad que va a realizar la implementación de esas tecnologías digitales. Iniciamos entonces, eh, Álvaro, con las primeras consultas. La primera consulta es si la empresa, mmm, si una empresa aún no declara la renta Anual de eh, del 2022 puede presentar su reporte tributario. A ver, eh, para que tenga el reporte tributario, eh, han debido también de, de declarar, me imagino, mensualmente. Si en el reporte tributario sale las ventas del 2022, podría presentarlo. Pero si no han declarado, están a tiempo para declarar, tienen el tiempo suficiente hasta el primero de junio, ¿no? Podrían hacer la declaración anual de 2022. No sé, no conozco el motivo por el cual no, no, no están declarando, pero ya supuestamente SUNAT publicó el cronograma y es más, ya ya venció, ¿no? Entonces, eh, lo recomendable es que puedan, eh, si, si la, la entidad está en un régimen general, ya debió declarar. Solamente eso más aplica el reporte para los que estén en un, en un régimen especial, ¿no? Correcto, Álvaro, muchas gracias por esa precisión. Igual si tienen alguna eh, consulta adicional al respecto que surja después de este de ese taller, hemos compartido por el chat el correo de eh, consultas del concurso para que ustedes puedan dirigir, ¿no? Hay alguna consulta adicional que tengan. Siguiente consulta, Álvaro. En el caso de la dirección, eh, es una consulta muy específica. En mi caso, la dirección fiscal está en Lima, pero el centro de operaciones está en provincias. Eh, tal como está registrado en la, en la SUNAT. ¿Qué dirección, qué dirección es la que deben de colocar en la primera parte del formulario? Eh, cuando ustedes jalan con automáticamente les va a dar eh, la dirección seguramente de la principal, ¿no? En este caso, en mi pymes de calidad, no hay mucho, perdón, en mi, mi pymes digitales no hay problema tanto en la dirección, pero sí deberían especificar dónde van a ser la implementación del proyecto. Eh, eso sí eh, es un problema en calidad, ¿no? Porque en calidad se pide una licencia de funcionamiento y esta tiene que coincidir con la entidad donde van a, a implementar la norma certificada. Pero en este caso de digital no se pide una licencia, pero sí lo ideal es consignar la dirección donde se va a implementar el proyecto. ¿no? Entonces si es de repente una dirección que está en provincia, pues lo ideal sería que consigna esa dirección donde se implementa el proyecto de provincia, ¿no? Perfecto, Álvaro. Siguiente consulta. ¿Quién es, quién, qué profesional o qué especialista eh, puede ser el coordinador general del proyecto? Nos han consultado si puede ser una persona que tiene un contrato de locación de servicio con la empresa o debe ser el representante legal o algún trabajador en planilla de la empresa. ¿Quién debe, quién debe asumir esa función? A ver, eh, voy a proyectar, voy a compartir pantalla porque la mayor cantidad de consultas, están respondidas en las bases, ¿Ya? ¿Pueden ver mi pantalla? Correcto, se visualiza. Ya, entonces, si yo quiero saber la respuesta a esa pregunta, aquí está, en el numeral 17, me dice un correo general, quien deberá ser personal de la entidad solicitante con facultades, ojo, cuando dice facultades para tomar decisiones dentro de la empresa, me está diciendo que podría ser el representante legal, no cualquier trabajador tiene facultades ¿no? y estas deben estar inscritas en registro público, estas facultades Asimismo será responsable de la gestión del proyecto, entonces la recomendación de diría es que el coordinador general debe ser o las sugerencias que sea el representante legal si ahora por X motivo no puede ser, porque de repente el representante legal está no sé pues en Lima y la empresa donde se va a implementar está la sucursal en Tazna bueno, deberá ser de repente una persona a la cual se le dé ese encargo, pero con documentos registrados, esa, esa, esa, esa, ese poder de toma de decisiones en un documento registrado en registro público, ¿no? Esto se lo van a pedir, no ahora, se lo van a pedir antes de iniciar el proyecto cuando ya haya ganado. ¿no? Ahora, en cuanto a la profesión, bueno, no, no, no es un requisito, pero cuando se hace la evaluación del proyecto, les voy a demostrar acá uno de los criterios para evaluar el proyecto. ¿Qué nos dice? ¿no? Capacidades técnicas y financieras de la entidad solicitante. Cuando me dice capacidades técnicas, evalúan las capacidades, estudios, tanto el coordinador general como el coordinador administrativo y el personal. Obviamente porque entre más capacidades va a facilitar el proceso de implementación entre menos conozca seguramente va a demorar por eso que también se, se califica entonces puede tener cualquier profesión pero entre más capacitado está seguramente va a tener un mejor puntaje ¿no? eso sería correcto. la respuesta correcto Álvaro, muchas gracias en el caso del equipo técnico también obligatoriamente tiene que eh, este personal, ese recurso que va a ser parte del equipo técnico tiene que estar en planilla o pueden ser trabajadores por contrato de locación de servicio no, en las bases no pide que esté en planilla. Si se lee en todas las bases, en ninguna parte de las bases dice que deben estar en planilla. Lo que dice que es que deben ser trabajadores. Bajo esa premisa puede ser un trabajador pues, que, que esté como locador, un recibo, o puede estar también en, en planilla, ¿No? ese indistinto, pero sí debe ser un trabajador de la empresa. Perfecto, correcto, Álvaro, muchas gracias. Como le indica Álvaro, es muy importante que ustedes puedan eh, leer con detenimiento estas bases, como lo indica. Eh, en estas bases están eh, re, re, muchas de las, de la, respondidas muchas de las consultas que nos están haciendo en este, en este momento, eh, así que les pedimos revisar las bases y los anexos, porque los anexos también hay información importante que ustedes deben tener en consideración para su postulación. siete consulta, Álvaro, es... Eh, si el recurso humano ya está participando en otro proyecto como en, en, la, en la certificación de, de una ISO, también cofinanciada por Proinnovate, ¿puede volver a inscribirse a la misma persona como recurso humano para este proyecto, para el proyecto de mis digitales? Mm, ahí hay un numeral también en los anexos que nos dice de que va a evaluar, en este caso puede inscribirse seguramente sí puede inscribirse, pero si sale ganador ese, ese personal va a tener que ser evaluado por el ejecutivo de ProInnova para ver si puede hacer esa doble función, ¿no? Entonces podría inscribirse, pero no se garantiza de que sea aceptado antes del de, de, de inicio del proyecto, ¿no? Si es que sale ganador. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Ahora sí, vamos con la, con una de las consultas claves, varias personas nos han hecho esta consulta sobre eh, el consultor, el experto consultor o la consultora que, que va a eh, apoyar a la empresa en esta primera etapa, ¿no? en la etapa de diagnóstico. ¿Cómo deberían elegir a, a este consultor? ¿Qué deberían tener en consideración para elegir a este consultor, teniendo en cuenta que hay eh, eh, en pre, eh, digamos, entidades como privadas que llevan a cabo este tipo de servicios? ¿Cómo elegirlo? Sí, justamente aquí vemos en el numeral 35 que lo estaba repitiendo varias veces dentro del formulario, menciona mucho este, este numeral, porque justamente acá nos dice qué experiencia debe tener ese consultor experto, si es persona natural o jurídico, ¿no? Eh, hay consultores que los pueden encontrar en la web, en una empresa en una universidad, en los sites cámaras de comercio, X lugares normalmente se promocionan como cualquier otra consultora por interno de una empresa. ¿no? Lo primero es, obviamente, conversar. Ojo, ahí, Proinnovate eh, no te recomienda. ¿Por qué? Porque no te recomienda un consultor porque es parte del puntaje. Si te recomiendo, no tendría este puntaje ya. ¿no? Entonces, hay 20% es conversar con la consultora y explicarle. Muchas de las consultoras hoy ya conocen estos consultores. Y si no los conoces, puedes explicarle los motivos por cuáles estás haciendo el contacto, ¿no? Entonces, para ello, puedo explicar, obviamente, este que leer todas las bases y los anexos y decirle, te voy a proponer dentro de un, un formulario de postulación como un futuro consultor. Y si es que gano el proyecto, pues te voy a pagar el monto que voy a pedir para, para esto, porque no va a tener hasta mil soles. Cualquier empresa seguramente va a estar interesada. Va a decir, muy bien, sí, considérame. Antes de considerarte, yo quiero saber si cumples con esto. Primero, puede ser una persona natural, un profesional, de carreras de ingeniería, ciencias económicas, ciencias sociales, de cualquier carrera. Puede ser un profesor de cualquier carrera, pero que sí tenga, entre más estudios tenga, es mejor que tenga estudios de posgrado especialización, maestría o diplomado en temas de desarrollo tecnológico afines del concurso, ¿no? Que pueda tener una experiencia de cinco años de experiencia profesional, es decir, en cualquier rubro, pero que tenga cinco años de experiencia profesional y que lo pueda demostrar con certificados de trabajo, recibos o facturas, y esto sí es importante, que en los últimos tres años, ojo, en los últimos tres años, estamos hablando desde 2022, 2021 y 2020, a partir de ese año se cuenta que al menos haya realizado tres diagnósticos y planes de acción en brechas de tecnología digital, en cualquier empresa, no necesariamente para los de Proinnovate o empresas que hay ganado en Proinnovate. En cualquier empresa. Con esto de la pandemia, muchas empresas han eh, requerido de consultoría para agilizar sus procesos digitales. Entonces, hay muchos profesionales que cumplen eso. La cosa es ubicarlo y es, es, es una tarea de la entidad solicitante, ¿No? Entonces, yo le pido esto, pero me va a decir, sí, sí lo tengo, sí, seguramente sí lo tienes pero demuéstrame con esto, ¿No? Y en los y también deberá contar con no menos de tres años en la implementación de proyectos de mejoras tecnológicas. Como me demuestra? tienen que pedirle si tiene, no sé, pues un contrato de esa experiencia, facturas, recibo por horario, constantes de trabajo, de trabajo, cualquier documento y deberá de contener ese detalle, ¿no? Del tiempo, el servicio, el objetivo de la entidad que se le brindó al servicio. Porque esa información se va a cargar dentro del formulario de postulación. Pues esa es la manera de buscar a un profesional hay, seguramente que hay profesionales que tienen mucha mayor experiencia, pueden tener 10 años, 20 años, 30 años no lo sé, pero que dice acá en los últimos, esto, ¿no? En los últimos tres años si este consultor es aprobado tiene un 20% de puntaje. pero si es desaprobado, pues miren, del 100% máximo llegarían, si está perfecto su proyecto en esta primera parte, llegaría a máximo a un 80%, ¿no? Entonces ustedes saben de que entre más puntaje tenga, mejores para que la empresa pueda calificar. Y acá está cómo se califica, ¿no? Este, estos proyectos son evaluados por dos evaluadores externos. Se califica en una escala de 1 a 4 puntos. Y es afectado por este factor de ponderación, ¿no? Por este porcentaje. La suma de los ponderados de cada criterio constituirá la nota final individual de la evaluación externa, ¿no? Para que la evaluación externa sea considerada probatoria deberá tener una nota final de 2.5 como promedio. Como es de 1 a 4, la mitad de 1 a 4 es 2. Esto dice 2.5. Y de igual forma, en los criterios de viabilidad, es decir, deben estar aprobados en este criterio, así como del experto. Si la entidad no aprobó como experto, así esté bien todo lo demás, ya no pasa el proyecto, ya no es elegible. Entonces, pesa mucho el experto, por eso toda esta información o por eso, se están leyendo de las bases. Muchos se postulan sin leeres, dicen, "No, el experto lo de menos, hagamos el proyecto, presentemos." El y salen luego desaprobados. ¿Por qué salen desaprobados? Porque no cumplieron que la experiencia del experto consultor haya sido aprobado con 2.5 y acá está lo que se pide, ¿no? Entonces, eso es un poco la respuesta un poco larga a lo que nos hace la persona. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Con respecto a la entidad eh, proveedora de servicios tecnológicos, también es muy importante que nos des esta información de cómo elegir a esta entidad, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de servicio nos va a brindar? Y si esta entidad puede ser peruana o puede ser extranjera. A ver, voy a proyectar mi pantalla para mostrarles dónde está la información de la entidad proveedora de servicios. A ver. Primero, eh, en el formulario de postulación, en ningún momento se pide todavía a la entidad conservadora de servicios tecnológicos, ¿sí? No se pide. Estos son los anexos a las bases, ¿no? Que tienen que bajarlas. Entonces, lo que se pide solamente es al consultor de diagnóstico. Si el proyecto gana, el proyecto gana, lo primero que se hace, a ver, vamos a buscar esa parte aquí en los anexos, está en el anexo 4. Lo primero que que va a ser en la parte de diagnóstico, acá, acá tenemos la parte de implementación, dice el proceso de implementación lo podrá realizar una más entidad, una o más de una entidad proveedora de servicios tecnológicos, ¿No? Una vez culminado el diagnóstico, la entidad ejecutora, ¿Quién es la entidad ejecutora? Es la entidad solicitante, pero se convierte en entidad ejecutora cuando ya firma un contrato como ganador, ¿no? se convierte en ejecutora esa, esa entidad solicitante, la entidad solicitante y el consultor de diagnóstico deberán de proponer incluir en el informe de diagnóstico a una o más entidad proveedora de servicios tecnológicos. Entonces no es tarea del de la entidad ejecutora o del gerente conseguir a esto, es tarea de ese consultor que les que ustedes han elegido que les tiene que recomendar, ¿no? que estará previamente eh, aprobada por la entidad ejecutora, es decir, ustedes aprueban a esta entidad y posteriormente va a ser evaluada por Perinovale. ¿Cuáles son los requisitos? Debe ser una persona jurídica, esto es para la implementación, ojo, esto es ya después de hacer el diagnóstico, después de ganar, es la segunda parte la que va a implementar todas aquellas tecnologías o herramientas que les propone el consultor de diagnóstico. Debe ser una persona pública o privada, si es pública, acá hay un pie de página nueve. Puede ser los centros de innovación productiva o CITES y universidades públicas. Solamente esos dos, cuando son públicos. CITES públicos y universidades públicas. Pueden ser. Como sin fines de lucro, legalmente constituidas en el país. Si es extranjera, digamos, ustedes se han una entidad que está en Colombia, en Brasil, en Chile, puede ser, pero debe constituirse legalmente primero en el país. Me dirán, eso está muy difícil, ¿no? Tiene que venir es que realmente así es, ¿No? Si de repente la, la la entidad tiene sedes en varios países, muy bien, puede ser, ¿No? Debe contar con cuatro años de actividades continuas, en este caso, actividades referentes al objetivo del proyecto, ¿No? Consignar cómo estaba activo en SUNAT, es decir, sí debe estar inscrita en SUNAT, debe tener un RUB para poderle pagar, sino cómo se le paga, ¿No? La entidad. Eh, luego debe estar habido, contar con tres años de experiencia en la ejecución e implementación de planes de acción de servicios tecnológicos, actividades de asistencia en tecnología digital, asesorías que tengan por objeto la mejora de la productividad en PYMES, no haber sido sancionados, bueno, y, y, y acá hay otros términos legales que, eh, por ejemplo, eh, el representante de no ha sido sentenciado, y documentos, ¿no? Que podrán ser acreditar esa experiencia, contratos, redes de servicio, constancia de conformidad, y debe inscribirse esa entidad en este libro, ¿no? El hecho de inscribirse no garantiza que esté aprobada. Cuando se evalúa la entidad, se le dice, sí, puedes hacer cuando lo presente el consultor, cuando termine de hacer el diagnóstico. Y acá lo dice. En el informe del diagnóstico, ahí lo propone y primero te evalúa de acuerdo a su inscripción que hizo aquí. Una vez que está aprobada, le dice, muy bien, puedes hacer la implementación. ¿no? Puede ser una o más entidades, porque de repente necesita varias herramientas, una entidad puede ser especialista en una, puede recurrir a otra entidad que puede ser especialista en otra, en otra herramienta, y así, ¿no? Entonces acá también dice que la entidad proveedora de servicio encargada de la implementación solo pueda trabajar un máximo de cinco proyectos de manera simultánea con el mismo equipo T. Todo esto está en, las, en los anexos de base. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. La siguiente consulta es si las actividades de sostenibilidad ambiental tienen que ser producto de las acciones de este proyecto o eh, son actividades que ya realizan, realizan las empresas o vamos a o van a implementar de forma general. A ver, para responder, nos vamos al formulario de postulación. Que ahí hay un texto de ayuda. Eh, voy a buscar para poderles proyectar. Y les voy adelantando de que no necesariamente eh, debe salir, digamos, como actividades del, del, del proyecto, ¿no? A ver, voy a, a proyectar mi pantalla. A ver un momento. Voy a compartir pantalla. Ese punto acá está en la C-62, ¿no? ¿Y qué nos dice? Dice, proponga algunas actividades para la sostenibilidad ambiental, mitigación o adaptación del cambio climático que pueda realizar de acuerdo, ojo, a su alcance o capacidad de la empresa. Esto no necesariamente debe estar sujeto a un presupuesto, es decir, yo no puedo agarrar dinero de recursos eh, no reembolsables y decir, mira, de esto, porque no es el fin del concurso hacer actividades de eh, mitigación, adaptación al cambio climático no es un plus que ustedes puedan eh, eh, ofrecer como parte de la ejecución del proyecto, pero con sus propios recursos de preferencia y, y, y seguramente debería ser así con sus recursos, pero esto sí debe estar sustentado con un procedimiento o acciones concretas, ¿no? Acá había unos ejemplos pero estos ejemplos me parece que ya no están en el nuevo formulario. Entonces en conclusión, eh, si la empresa ya de repente está haciendo esas actividades, las puede mostrar, puede ahí eh, eh, de repente exponer qué actividades hace, o si quiere recién hacerla ¿no? a futuro conjunto con el proyecto, también ahí puede, eh, digamos, mostrar o, o, o digitar las actividades que está pensando hacer. ¿no? Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Tenemos algunas consultas más por el chat. Eh, vamos a leer las consultas que no, no, no, no se repite, que ya, ya de alguna manera las hemos, las hemos respondido a través de, este, de, las de algunas eh, preguntas que han hecho de forma general. La siguiente consulta es, ¿cuáles son las problemáticas de brechas digitales más comunes en las pymes que tienen mayor relevancia para cómo deben plantear el problema? Eh, si ¿sí puedes repetir, se, se entrecorta, me parece. Correcto. ¿Cuáles son las problemáticas de brechas digitales más comunes en las pymes que tienen mayor relevancia para el fondo? podríamos eh, dar ejemplos para saber cómo plantear el problema? Claro, a ver, hay, hay, un pro, hay, hay, hay dos tipos de, de problemas. Ojo, esta información tal vez no, la, no, no se pide en el, ojo, en, el, en el formulario así de, de preciso, pero sí hay Digamos, eh, dos que, que tienen que ver mucho con, con la zona donde están ubicados. Hay unos que son de barreras de, de entrada, que muchas de ellas no cuentan pues, con, con Internet. ¿no? Es, la brecha principal es la señal de Internet. Muchas veces la señal de Internet pues, está eh, solamente en las grandes ciudades y no está en, en las ciudades un poco más alejadas o nexos los caseríos donde sí hay seguramente empresas, ¿no? Entonces hay un 80 y casi un 87 por ciento de empresas que no dispone de herramientas o plataformas para concretar ventas. O sea, imagínense eh, en pandemia estas empresas que no tenían internet o no tenían ninguna herramienta o plataforma para concretar ventas, pues, eh, ¿cómo hacían? Han tenido que cerrar muchas de ellas y las que se han ido, digamos, eh, fortaleciendo ellas mismas o innovando, han podido salir adelante. Hemos tenido un cierre casi de 700 mil eh, microempresas. Eh, bueno, no todas eran micro, pero es el número más o menos que, que habían cerrado justamente por esta brecha de que no disponían uno en Internet o no disponían de herramientas o plataformas para concretar ventas en un mercado. Y muchas de estas empresas, ¿dónde están ubicadas? Hay un 96% que está en Huancavelica, hay otro 96% que está en Puno, hay eh, en, en algunas ciudades, digamos como Cerro de Paz, con la Libertad, en Huánuco, Madre de Dios, zonas donde pues la señal de internet es muy débil y más costoso, obviamente. Y por tamaño de empresa, un 90% de, de empresas pues no disponen de herramientas, ¿no? Es, en, hay sec, por sector, si lo queremos ver por sectores también, muchos de ellos, eh, digamos, el sector pesca o, o, o digamos, eh, un, uno que es eh, minero informal, que no, no, no cuenta con esto porque normalmente el minero informal está en zonas donde no llega el Internet, y no, no, no pueden hacer ningún tipo de herramienta o organización con, con esto, ¿no? Entonces, y, y ahí también les decía, hay brechas de, digamos, de... De, de, de acceso y, y hay brechas o barreras porque no, no cuentan con un capital para digitalizar, eh, digamos, la, la empresa, ¿no? Entonces, por ahí un resumen de lo que pasa a, a esa pregunta. Perfecto, Álvaro, siguiente consulta. ¿Existe algún eh, porcentaje máximo de bienes que se puede considerar dentro del proyecto eh, como equipo informático? A ver, si ustedes se van nuevamente a los anexos, nos dice que yo no puedo comprar ningún bien o equipo informático. Y por eso es tan importante leer los anexos. Voy a... a, a no sé si estoy eh, compartiendo. Eh, estoy compartiendo... Algo. Sí, se ve el formulario. Se ve el formulario en este momento. Ya, voy a dejar de compartir el formulario y voy a ir a mis anexos, ¿Ya? ¿sí? Para mostrarles la respuesta aquí. Compartir anexos. Muy bien, acá dice, ¿En qué anexo está esa información? El anexo 2. En el anexo 2 dice, de los gastos no elegibles. No son elegibles, y acá nos dice que no son elegibles eh, en actividades, compra de maquinario de equipo. Yo no puedo comprar una laptop, no puedo comprar una computadora, no puedo comprar nada de ello con recursos no repulsables de Lo que sí puedo, digamos, eh, invertir o gastar es en este, este, este tipo de servicios. Prueba ¿no? de producto, diseño industrial, medios de pago, plataformas, eh, RPC, MR, capacitaciones para el uso e implementación de tecnologías, desarrollo de contenido, cumplimiento. Bueno, esto ustedes lo pueden tener, o sea, no es información que yo me la estoy guardando, lo pueden leer en el anexo 2 y las bases, ¿no? Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Si una empresa ha sido beneficiaria anteriormente del concurso de MIPIMES de calidad o de otro concurso de Proinnovate, ¿puede acceder a este concurso, a esta convocatoria de MIPIMES digitales? Eh, sí, puede acceder siempre y cuando eh, no esté activo, el, el, o sea, ya haya culminado exitosamente el proyecto anterior y tenga, si es de innovación, debe tener una diferencia de dos años, es decir, ha tenido que acabar esto. Eh, bueno, eso también está, ojo, en las bases, hay un pie de página. Si he hecho uno de calidad y lo he acabado, ya está cerrado, puedo hacer, es, calidad digital se llaman vouchers, ¿no? Entonces, si yo he hecho ya tres, ya no puedo. Y este es mi cuarto proyecto. Ojo, hay empresas que se presentan ganan. O sea, dos, tres veces porque hacen muy bien, un buen trabajo y presentan un buen formulario. Pero si este ya es el cuarto, ya no podrían. Si es el tercero, puede ser. Entonces, eh, si han ganado uno y ya el proyecto está cerrado, culminado exitosamente, digamos, han ganado calidad y ya lo cerraron, cerrado. O sea, si ya terminaron el año pasado, y ahora quieren eh, digital, no hay problema, bienvenidos, ¿no? Pueden postular. Perfecto, Álvaro, siguiente consulta. ¿A qué se refiere el 30%, por, el 30 de la evaluación en capacidad financiera teniendo en cuenta que son MIPES que buscan financiamiento para crecer. En dicho, en dicho sentido, eh, ¿qué se evalúa en, este, en esta evaluación financiera? A ver, voy a mostrar eh, los criterios de evaluación. Voy a proyectar. Capacidades técnicas y financieras. No es tanto, ojo, ojo, no lo tomen por el hecho de que tenga capital, sino qué capacidades tiene de acuerdo a lo que han respondido. Ojo, en el formulario de postulación no se les, no se les pregunta si tienen capital, si tienen ahorro, nada de eso. O sea, no, no, por ahí no va la cosa. Va de cómo están manejados técnicamente la parte financiera de la empresa. ¿No? y para eso hay eh, este, preguntas no si nos vamos eh, voy a dejar de compartir Paísma el formulario y encontrar una pregunta referida a esta para que vean que eh, a ver detalle operacional a ver desarrollo comercial a ver voy a proyectar Aquí se ve el formulario, ¿Verdad? Entonces aquí hay una parte que dice desarrollo comercial financiero y me van a preguntar cosas referidas a la parte de gestión financiera. Por ejemplo, la empresa mide de forma mensual el nivel de endeudamiento. La empresa cuenta con un sistema que mide el control neto de utilidad. Detalle cuáles son los procesos. Bueno, esta es eh, otra cosa. Por acá hay uno que me pregunta el EBITDA. Eh, la empresa mide mensualmente este es un indicador financiero ¿no? en la operación se refiere a ese tipo de preguntas no se refiere a que si tienes ahorro o qué capital tienes no, se, se, se refiere a la capacidad que tiene para gestionar financieramente la empresa, no a eso se refiere Perfecto Álvaro, muchas gracias las bases dicen ya, las bases dicen que el nivel 1 cuenta con página web, pero si no tengo página web, eh, pero sí utilizo un sistema CRM o un ERP, eh, ¿Sí califico como nivel 1 o 2? No te puedo decir si calificas como un nivel 1 o 2 porque no veo o, o, o eso, o sea, yo no puedo decir con esos dos datos que me das, no puedo decirte si estás en un nivel 1 o 2. Tendrías que llenar la sección B del formulario donde te sale un resultado. De acuerdo a la información que brindas en todo el formulario, este, te califica si estás en 1, 2 o 3. Aparentemente si usas un CRM ahora, yo te diría que estás en un nivel 3. Pero eh, yo te diría entonces para qué postura si estás usando esto de repente, eh, eh, no es así, ¿no? Va a depender, o sea, con una herramienta, no, no me dices si estás a un cierto nivel, va a depender de lo que respondas en, en la sección B del formulario, y, y obviamente, eh, eso eh, tampoco lo vas a ver tú al momento de, de llenar todo, no te va a salir un puntaje, eso es interno, solamente lo va a ver el evaluador. Correcto, Álvaro, muchas gracias. Siguiente consulta, para el informe del diagnóstico ¿Habrá algún formato o eh, será al criterio del consultor? En las bases hay un, digamos, un, un esquema de qué es lo que debe presentar el, eh, el consultor, ¿no? Eh, eh, esto está en, me parece, en los anexos. En los anexos van a encontrar. Eh, digamos todo lo que debe de, de presentar, ¿no? Entonces, eh, a ver si lo encuentro, les digo. Pero eh, eso, todavía no se preocupen ahorita, eso, porque no se pide eso dentro, se pide la metodología, ¿no? Sí, efectivamente, en la página 10 de los anexos hay entregables finales, ¿no? Esto está en el anexo número eh, 4, en el anexo 4, en el numeral, 14, ahí pueden ver los entregales finales, eh, pero el esquema seguramente eh, también lo puede proponer el, el consultor al inicio, ¿no? Perfecto, Álvaro. Siguiente consulta con respecto a la experiencia general del diagnosticador. Eh, no requiere que hayan sido realizadas en los últimos años, ¿Es en los últimos tres o cinco años, por ejemplo. Nuevamente nos vamos a las bases. ¿Qué nos dice las bases? Las bases eh, las bases nos dicen eh, con un mínimo de cinco años de experiencia profesional y o funcionamiento. No nos dicen en los últimos cinco años. Simplemente nos dicen con un mínimo de cinco años. Entonces no es de los, de los últimos cinco años. Si no, puede ser, no sé, pues desde 2010 de repente, pero que tenga cinco años de experiencia profesional. Todo está, ojo, ahí en las bases. O sea, tal como indica, es lo que va a evaluar los valores externos. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias. Eh, una consulta un poco más específica, pero para dar algunos ejemplos de qué tipo de proyectos se pueden cofinanciar. El proyecto aplica para empresas o, o pymes que desean tener un e-commerce. Eh, si podemos dar la información. Sí, un e-commerce, sí, hay empresas que han calificado con e-commerce, eh, RM, empresas que han implementado pasarela de pagos o han ordenado su gestión document documentaria, su gestión comercial. En realidad, pues, eh, el diagnosticador es quien te debe decir qué cosa es lo que necesitas, ¿no? Por eso es que se va a pagar un diagnosticador. Perfecto, Álvaro, una consulta más. Este, en caso de que uno de los integrantes, bueno, en caso, el caso es específico, ¿no? nos, nos están mencionando que uno de los integrantes eh, eh, de un proyecto beneficiario de Starat Perú, de la 8G, eh, digamos que ya no forma parte de, en este momento del proyecto. El proyecto sigue vigente, pero el, el, el integrante ya no forma parte. Este integrante puede participar eh, de este concurso en, hay que entender que este concurso es dirigido a mi mes, ¿no? Pero ¿qué tipo de documentación debe, debe presentar para acreditar que ya no pertenece al proyecto y puede participar en otro tipo de concurso? Bueno, eso es un caso especial, ¿no? O sea, como es un caso especial, seguramente también se tiene que preguntar. Al área correspondiente. Primero, o sea, si es un integrante, me imagino que tiene otra empresa como persona jurídica, porque este concurso solamente es para personas jurídicas, no para personas naturales. Ahora, si tiene una empresa, y estoy haciendo suposiciones, ojo, si tiene la persona jurídica y esta, esta persona es un representante legal, eh, bueno, no, no, no sé. Hay una alerta que a veces cuando uno ingresa, digamos, los datos de un coordinador y sale la alerta y te dice este coordinador ya está en tal proyecto, pues a, allí, allí es donde debe de preguntar al correo el concurso, ¿No? Que le salió esta alerta para hacer la consulta al área legal. Pero si no le sale esta alerta y puede ingresar él su DNI normal, pues puede seguir participando, ¿no? Puede inscribirse, pero si le sale la alerta, pues que nos escriba para hacer esa consulta al área legal específicamente, que lo que pasa es que no son casos cotidianos o muy comunes lo que nos está preguntando. Para darle la respuesta solamente si es que le sale la alerta dentro del formulario de postulación, pues tendría que consultar al área legal qué documento debe presentar, ¿no? O cómo de repente puede postular o a lo mejor no puede postular, pero dentro de las bases al menos nos indica eso, ¿no? Pero eh, Va a depender mucho de lo que, de cómo se plantea y, y, y a quién escribe como su coordinador general dentro del formulario de postulación. ¿no? Correcto, Álvaro, muchas gracias por tu exposición, gracias por haber, eh, habernos ayudado a, a poder absolver muchas de las consultas que nos han, nos han hecho. Hemos leído las consultas, eh, muchas de, hemos leído gran parte de las consultas, algunas ya, este, algunas consultas ya estaban incluidas en, en esas consultas que nos han hecho después. Eh, Álvaro, algunas recomendaciones finales para quienes están presentándose a este concurso, concurso de MIPIMES Digitales Sí, eh, a, a ver antes de, de, de llevarle una recomendación me gustaría proyectar mi pantalla porque veo más de una uh, pregunta ¿Cómo bajo las bases? No? Estamos hablando todo el rato de las bases y no les decimos cómo bajamos las bases a ver ¿Se ve mi pantalla? Sí, correcto, Álvaro. Entonces, yo voy a digitar en el Google ProInnovate, ¿No? Y me va a salir ProInnovate, la, la página de ProInnovate. Entro a la página web de ProInnovate y me sale eh, aquí justamente estos, eh, lo, lo, digamos, los sectores, los rubros grandes de concursos. El concurso de mi PyME digital está dentro de desarrollo productivo. Entonces, hago un clic debajo de estas eh, cuadritas de desarrollo productivo y me sale aquí el concurso de mi PYMES de calidad, que ahorita todavía no está abierto. Mi PYME digitales, aquí está. Cuando dice verde abierto, es porque sí es desde marzo de 2023, ¿no? Hago clic acá en mi pyme digitales. Y aquí me sale postula acá, que me lleva al formulario de postulación. Aquí descargo las bases, aquí descargo los anexos. Quiero saber cuándo hay otra charla. Descargo aquí. Quiero saber el calendario, resumen, cuando es el último de postulación. Descargo aquí. Entonces, acá yo obtengo la base, ¿no? Hago clic y me va a descargar las bases, va a mostrar la base. Acá los anexos. Y otra recomendación es que justamente no hagan a la última hora su postulación, porque ahí van a tener problemas y revisen las bases y anexos, los pie de página, cada formato. O sea, todo lo que está escrito en bases y anexos no es porque queramos llenarlos de información y, y, y, y para aburrirlos. Es información que creemos que necesitan saber para postular. O sea, cada numeral tiene un, eh, digamos, un porqué, ¿no? ¿Por qué se ha puesto ese numeral? Entonces, lo ideal es que lean las bases hasta entenderlas un par de veces y lean los anexos hasta entenderlos. Una vez que entiendan las bases y anexos, de memoria van a, en, al formulario y van a empezar a postular sin ya de repente consultar bases anexos ahora, para empezar a llenar el formulario de postulación siempre es bueno tener también al lado las bases, ¿no? de consulta, dice tal punto dice ver numeral tanto las bases para entender qué se debe llenar ahí o cómo o de qué forma llenar ahí entonces esa es la recomendación, ¿no? leer bases y anexos y no hacerlo a, a último Perfecto Álvaro, muchas gracias por esta precisión, exactamente eh, era importante poder conocer esta ruta por donde podíamos eh, ingresar y revisar la información del concurso. Hemos compartido por el chat el acceso directo a la información, a las bases y a los anexos de minis eh, digitales, así que esperamos que ustedes puedan revisar esta información como indica, Álvaro, es muy importante que puedan revisar con mucho detenimiento esos documentos que, que van a serles de gran utilidad para su postulación. También hemos compartido por, eh, por el chat el correo de consultas, por si tienen alguna consulta adicional que realizar sobre las bases, sobre el proceso de postulación, pueden realizarle a este correo y eh, nuevamente comentarles de que el... Taller está siendo grabado, así que vamos a estar compartiendo este video con todos los que están participando hoy. Les agradecemos a todos por participar. También hemos compartido por el chat el acceso, el enlace a nuestros próximos eventos. Vamos a tener otro taller de postulación y eh, un, web, un último webinar de preguntas y respuestas. Así que los esperamos a todos en esos eventos. Les deseamos muchos éxitos en la formulación de sus proyectos y en la presentación de estas propuestas en nuestro sistema en línea. Muchas gracias a todos por participar hoy, gracias, gracias Álvaro, hasta luego, muy buenas tardes, gracias.